Estamos en esta ocasión trabajando en la idea de poner en marcha alguna de las actividades del programa Apropiación Agenda 2030 de la Facultad de Ciencias Económicas. Este programa es un programa aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad y forma parte del plan estratégico institucional participativo de esta facultad. En estos primeros intercambios estamos trabajando con la posibilidad de ir generando materiales para la discusión, para el debate sobre la base de experiencias concretas de alineamiento de eh, objetivos de gobierno a los objetivos del desarrollo sostenible, un poco esta propuesta que hace la Agenda de, trabajo, la agenda de, de Naciones Unidas para eh, trabajar e incidir en las políticas públicas y alcanzar las metas del desarrollo sostenible. Eh, en esta ocasión estamos, estamos conversando con eh, Guillermo Cherner, quien es director de Empleo y Trabajo Decente del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, quien ha no, amablemente aceptado eh, hacer esta entrevista y estamos, eh, nos conocemos con Guillermo porque él también fue secretario de Trabajo Decente de la, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ha trabajado con eh, esta perspectiva del desarrollo sostenible. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo estás vos? Bueno, gracias, este, Mario. Me presento, soy Guillermo. Como dijiste, me desempeño actualmente como director de empleo y trabajo decente dentro de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Los últimos cuatro años fui este, es subsecretario de empleo y trabajo decente eh, en el marco del gobierno de la provincia de Santa Fe. Eh, así que bueno, hay un recorrido en las mismas temáticas que arrancó de alguna manera previamente eh, en el marco de la economía social. Eh, anteriormente fui coordinador de, de programas de economía social de, de la ciudad de Santa Fe eh, y bueno, eh, ahora estamos con este nuevo desafío, mucho más focalizado y en el marco del gobierno local eh, pero desde el cual también se puede seguir trabajando con, con mucha profundidad en los mismos temas. Buenísimo. Guillermo, una, tal vez eh, para empezar el diálogo estaría bueno que si nos puedes hacer una apreciación de ¿Por qué el gobierno, eh, el gobierno eh, de la provincia de Santa Fe en el periodo anterior eh, consideró valiosa la, la Agenda 2030? Bien, bueno, básicamente es la continuidad, en eh, realidad, de políticas que fueron sosteniéndose durante tres gobiernos que iniciaron con, con el primer gobierno del Frente Florecita, que en su momento el gobernador fue Hermes Wiener, eh, y en el marco de un Ministerio de Trabajo que empezó a desarrollar este, acciones conjuntas con la Organización Internacional del Trabajo en lo que se termina configurando como el primer memorándum de entendimiento eh, que básicamente posicionaba un área, la, el área de la, de laboral de la provincia eh, ampliando un poco su, este, su campo de trabajo fuera eh, exclusivamente de, de la administración de conflictos laborales o de, de de, de ese carácter de policía del trabajo, que en general tienen este, las áreas de trabajo de los distintos gobiernos, para empezar a preocuparse por este, las condiciones en las que se trabajó la calidad del empleo, este, las condiciones en las que se lleva a cabo. Todo eso fue, de alguna manera, este, ampliando, este, consolidándose, y llega a que, este, de alguna manera, cuando Naciones Unidas pone en marcha esta iniciativa, eh, bueno, nosotros vimos obviamente que no nos podíamos quedar afuera porque entendemos que el mundo en su globalidad está pensando su futuro y así como este, sectores privados, eh, las organizaciones sociales este, preocupadas en general por temáticas puntuales pero por temáticas generales también empezaron a abordar la temática eh, un nivel de, de Estado este, subnacional como era la provincia de Santa Fe no se podía quedar al margen eh, y bueno, y ese fue de alguna manera el puntapié para, para empezar a pensar políticas concretas Perfecto. Eh, entonces esta es la idea del memorándum de entendimiento, digamos una cosa que se hace con la delegación de la OIT en la Argentina y que entonces de alguna manera se ponen a trabajar en conjunto. Eh, eso, digamos, eh, se, se ha procesado a través del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe eh, y a través de la... Comisión de trabajo decente de ese Consejo Económico y Social. Es importante porque no hay tantas experiencias eh, y la experiencia del Consejo Económico y Social de Santa Fe ha, dado, ha marcado importantes avances en este tipo de, de espacios. ¿Te parece que nos podés comentar un poquito cómo es que funcionaba ese Consejo y en todo caso dentro del Consejo esta comisión de trabajo decente, cómo estaba conformada y cómo trabajaba? Bueno, como no, y creo que está bueno poder partir quizá de un concepto que en general rigió las políticas del Ministerio de trabajo transversalmente, que era el concepto de diálogo social. Esta necesidad de poner las problemáticas encima de la mesa, este, de ver en conjunto cuáles son los temas que nos, que nos están requiriendo y sentar a todas las partes y entre todos tratar de llegar a, a un consenso y sobre todo era muy característico en general de, del Ministerio de Trabajo en acciones concretas hacia adelante, que no quede exclusivamente en un marco de reunionismo, que a veces terminan este, este, lapiándose esfuerzos, tiempo, este viaje de las personas, eh, pero sí que eso, esas mesas se generen y esas mesas se generen con un objetivo de un horizonte de futuro con acciones concretas. Y en este diálogo social, que además quien siempre lo, lo, lo, lo, lo promueve porque así funciona, es el propio, el propio órgano el director de la Organización Internacional del Trabajo que funciona tripartitamente, realmente fue la llave como para empezar a entender y quizás hasta marcar eh, alguna identificación propia por cómo se abordaban este, las políticas. Y ahí nace este, el Consejo Económico y Social, eh, que hoy también ha sido tomado como una herramienta del, del Gobierno Nacional, eh, como un, este, un, un, una, el establecimiento de las condiciones para que todos los sectores de la sociedad, con, este, sus representantes este, por ahí de mayor envergadura, formen parte de una mesa y ahí estábamos hablando del sector empleador, del sector trabajador este, y del sector de las organizaciones sociales en conjunto con el Estado Provincial. El Consejo Económico y Social, en la punta de la mesa se sentaba el gobernador. Este, bueno, y eh, con una periodicidad realmente eh, muy de, de mucha frecuencia, mínimamente una vez mesa, se mesa reunía, poniendo los temas de coyuntura y los temas estratégicos este, para la provincia. Eh, arriba de mesa, en debate, en discusión para después, sí, obviamente, eh, poder construir este, medidas que de alguna manera vayan acompañando este, el análisis de los temas. Y ahí surgen distintos espacios. Uno de estos espacios o comisiones es la Comisión de Trabajo Decente, eh, que, bueno, nos tocaba conducirla desde la Subsecretaría de Empleo y Trabajo Decente, eh, donde, eh, hay que decirlo también, teníamos una muy numerosa convocatoria, donde ahí además este, trabajamos juntos, Mario, entiendo que debes recordarlo, por supuesto, esta Agenda de Trabajo Decente, que fue un objetivo planteado en el marco de esa comisión de trabajo, ¿no? en la que intervenían los actores este, sindicales, este, las cámaras empresariales y organizaciones este, de la sociedad que, que le interesaban los temas este, laborales, y que, fueron, y que fuimos ahí planteándonos en este, distintas instancias distintos este, temas de preocupación este, transversal, y que decidimos ordenarlas en un documento que fue esta, la agenda de trabajo esa, eh, que contiene seis objetivos, que son este, seis puntos, este, de, de, de alguna manera que fijaban la meta o de alguna manera la constitución por la cual nosotros teníamos que pensar la política para la provincia de Santa Fe y, y nos, de alguna manera los, nos responsabilizaban a todos a llevarla Obviamente esto en sintonía además con los objetivos de desarrollo. Exacto. Y esto, contanos un poco porque es interesante... Eh, como vos decías, este, en algún momento pudimos compartir algunos de estos espacios de, de producción de la, de la discusión y de, de coordinación de la discusión. Juntame eh, un poco la, la, cómo, cómo eran estos diálogos, digamos, en la Comisión de Trabajo Decente, los temas que se trabajaban, los temas que eran desafiantes. Algunos de los objetivos, la agenda tiene seis objetivos estratégicos, eh, La agenda, el documento de la agenda va a estar disponible, dentro de lo que es el espacio del programa de la apropiación Agenda 2030 en el campus virtual, digamos, en el aula que va a estar disponible para este programa, pero tal vez sería interesante contar uno o dos de los ejemplos de las discusiones que se han planteado en ese contexto para ver cómo entonces este, los, los objetivos de gobierno del área del Ministerio de Trabajo del gobierno provincial buscaban armar, armonizar y dialogar con, digamos, de manera tripartita, importante, destacarlo, porque como vos decías es la manera en que se trabaja en el, tra en el mundo del trabajo en todo el mundo ¿verdad? Bueno, fue un proceso de casi tres años en total por lo tanto realmente hubo mucho encuentro, mucha participación en momentos además a veces muy duros de la propia economía, en un país que recordemos la grieta era prácticamente el tema que, que, que parecía en cualquier tipo de, de, de debate o de discusión y bueno, nosotros un poco íbamos a contramano de todo eso porque lo que generábamos era canales de comunicación, una mesa en conjunto y tratar de pensar entre de todos la resolución de los problemas. Arrancamos esta comisión planteando, este, o, o, proponiendo que sean los mismos miembros de la comisión los que estén poniendo sobre la mesa sus propias preocupaciones. Y ahí aparecían, eh, por ejemplo, las entidades sindicales. Eh, viendo cuestiones relacionadas al trabajo registrado, a la salud y a la seguridad en el trabajo, este, a, la, a la seguridad social. Eh, ahí aparecían las cámaras este, empleadoras hablando de eh, la generación de estrategias de inspección para aquellos que no, este, que, que, que no estaban acorde a la, la normativa este, eh, laboral. Eh, y, y aparecían las organizaciones sociales planteando cuestiones vinculadas a, el, a lo ambiental o al trabajo ambiental o colectivos este, de población LGTBI este, que, que nos decían, che, nos está pasando determinada cosa bueno, íbamos haciendo las este, reuniones temáticas convocábamos este, especialistas, convocábamos actores, referentes de cada una de las temáticas y cerrábamos cada una de las reuniones con propuestas concretas de cómo seguir trabajando el tema. Entonces, eh, de algunas reuniones quedaron, por ejemplo, uno de los temas que fue el de violencia laboral, que aparece en el último año y medio como un tema que la Asamblea General de Naciones Unidas lo empieza a tratar y que termina con el Convenio 190. Nosotros ya veníamos con, con, el trabajo, con trabajo en el tema en el marco de la Comisión de Trabajo de Ciencias. Eh, y bueno, termina conformándose un espacio ad hoc a esta comisión, en función de poder generar una normativa de ley que no existía para el sector privado en caso de violencia laboral. Lo cito como un ejemplo puntual, pero que ahí podemos este, traer claro. otros ejemplos. Eh, en el marco de eh, los colectivos este, de población trans, por ejemplo, apareció como un tema puntual para la inserción laboral. Después de esas reuniones aparece la estrategia de formación, capacitación e inclusión laboral para ese colectivo y así podemos hacer un repaso realmente de todos los temas, la verdad, ha sido una experiencia eh, creo que muy saludable y que es factible ser este, replicada en cualquier lugar, en cualquier nivel de gobierno. Muy interesante, porque lo que lo que es interesante de la Agenda 2030 es que también permite pensar algunos parámetros y algunos temas que a veces están formando parte de la Agenda y de la gestión de gobierno, pero se pueden plantear de un modo tal vez más estratégico y con más sentido de diálogo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esto de no discriminar a la población LGBT la idea de trabajar junto con las empresas, el tema de la incidencia del trabajo infantil que fue también otro de los, de los ejes importantes, digamos, que, que se desarrollaron en el marco de la agenda. Entonces, eh, tal vez en tu, en tu opinión, digamos, y como para ir eh, puntualizando, digamos, esta, esta ¿qué, ¿cuál es el sentido que, que te permitió, que te facilitó, digamos, en la gestión pública este uso de la Agenda 2030 en la gestión del Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo Decente? Mira, la Agenda 2030 es, este, es un horizonte de trabajo. O sea, hoy pensar en... Digo, no, es que, no es que sea incorrecto pero realmente pensar políticas públicas que no estén alineadas con el, el entendimiento global que se pone sobre las problemáticas principales y realmente creo que es aislarse un poco este, de, de, de, de, del contexto general en el cual nosotros como humanidad estamos tratando de construir una, una resolución conjunta de los problemas y hay casi una responsabilidad de todos de poder abordarlo y después digo, como correlato y para mí fue una enseñanza de vida porque realmente fue la primera vez que, bueno, obviamente pusimos en marcha y yo también este, formé parte y me en ¿no? un espacio así eh, cómo se, se puede ver y te digo que la diferencia es enorme de cuando como Estado te toca llevar adelante pero lo que puede ser reproducido a cualquier este, institución a, a, a cualquier marco donde se decían llevar adelante acciones no es lo mismo hacerlo en soledad y tratar de este, resolverlo por cuenta propia y avanzar de manera mancomunada con la sociedad civil en su conjunto, digamos. Entonces vos citaste el tema del trabajo infantil. Para nosotros el trabajo infantil, que fue una bandera en la provincia de Santa Fe, hemos realizado cosas que realmente han sido este, eh, ejemplo para, para, para, para otras regiones, para otros lugares, eh, Creo que el proyecto de trabajo infantil el mayor respaldo lo tenía en la propia apropiación que sindicatos, cámaras y organizaciones civiles de la sociedad civil tenían con ese tema y con el programa que se llevaba adelante, con muchas falencias, con muchas cosas para mejorar, eh, pero de la cual eh, el acompañamiento de la sociedad civil en su conjunto y en todas sus representaciones lo hacía mucho más fuerte que si hubiese sido el Estado por sí solo tratando de empujar Y así con cualquiera... Este, de los 17 ODS, con cualquiera de las metas que ahí se, se explican o se proponen, creo que la fortaleza está en hacerlo en un marco de consenso y de diálogo. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. La verdad que eh, las ideas que nos transmitiste, esta idea del diálogo social, esta idea del trabajo entre diferentes actores, pensar la política pública desde el diálogo, pensar, digamos, alineando la, las, las acciones y las propuestas y los objetivos y priorizando también a partir del diálogo con la Agenda del Desarrollo Sostenible nos son de mucha utilidad para haber conocer la experiencia que, que han hecho ustedes en la gestión de gobierno, que evidentemente probablemente siga en el gobierno de la, de la ciudad, de la ciudad de, de Santa Fe, y esperamos este, poder volver a vernos y, y seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. No sé si querés hacer algún cierre en particular. Creo que la enseñanza que nos deja de alguna manera la, la pandemia eh, es que estamos hoy más que nunca eh, teniendo que entender que las soluciones... Eh, del planeta se tienen que dar de manera global Nadie se va a salvar por cuenta propia Y, y, y no ejercer este, la, la iniciativa este, de manera conjunta De manera integral Creo que no solamente implica un aislamiento De lo que está pasando Que muchas veces nosotros en Argentina En el interior de Argentina Nos sentimos de por sí un poco alejados de, Del centro del mundo Bueno, hoy creo que las fronteras este, La distancia muerto Las la, la fronteras es una cuestión eh, que, que ha sido completamente interpelada y bueno, me parece que eh, los, ODS, los ODS han dado quizás con alguna anticipación el marco para pensar este, respuestas que, que tienen que ver para con el conjunto de la humanidad y ahí debemos trabajar cada uno desde el espacio que Buenísimo, Guillermo. Muchísimas gracias desde Santa Fe, desde un espacio provincial, pensando digamos, con, este, con estos parámetros más bien universales. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos entonces en contacto y gracias por, por el relato de la experiencia. Gracias a ustedes, Mario.